Tapas de Español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos la hora. Preguntar por la hora. ¿Qué hora es? De manera informal, ¿qué hora es? ¿Qué hora tienes? ¿Tienes hora? De manera formal... Disculpe, ¿me puede decir la hora? Perdone, ¿tiene hora? Disculpe, ¿qué hora es? El reloj, la hora, los minutos... Una hora tiene sesenta minutos. ¿Cómo decimos la hora? Primero, decimos la hora es la una son las dos son las tres son las cuatro son las cinco son las seis y así hasta las 12. Y después los minutos. Son las 2 en punto. Son las 2 y 5. Son las 2 y 10. Son las 2 y cuarto. Son las 2 y 20. Son las 2 y 25. Son las 2 y y media. Son las 2 y 35. Podemos continuar usando y, pero es más común usar menos. No decimos, son las 2, decimos, son las 3 menos 25, son las 3 menos 20. Son las 3 menos cuarto. Son las 3 menos 10. Y son las 3 menos 5. Ahora, repite tú. ¿Quieres saber un secreto? A veces, no decimos la hora exacta. Son casi las dos, pocos minutos antes. Son las dos pasadas, pocos minutos después. Vamos a ver algunos ejemplos. Fran, ¿qué hora es? Son las nueve menos cuarto, o son las ocho y cuarenta y cinco. Perdone, ¿a qué hora es la clase? A la una en punto. Oye, ¿a qué hora es la fiesta? Es a las nueve y media de la noche. Ahora es tu turno. Indica la hora. ¿Qué hora es? Son las doce y media. ¿Qué hora tienes? Las nueve menos diez. ¿Tienes hora? Sí, son las 5 y cuarto. ¡Hemos terminado! ¿Quieres practicar más? Completa las actividades en profedl.es Suscríbete a nuestro canal de YouTube, tu canal para aprender español. Estos vídeos te pueden interesar.